Pues hablar de hablar de, del acceso a los puestos de responsabilidad ahora, hemos hablado también del tema de la conciliación. Bueno, ¿qué otras implicaciones que no sean estas puede tener para el tercer sector y también para las propias mujeres que trabajan en él, el hecho de que seamos un sector feminizado? otras que no sean las que hemos apuntado? ¿Qué otras se es os ocurren? Mm. Las consecuencias, eh, con el tema del liderazgo, no que al final un liderazgo femenino también ¿no? parece que está más asociado también al cuidado y eso yo creo que es una parte positiva que sí podemos aportar ¿no? y, y valernos de ello, no, no tanto desde arriba, bueno, un liderazgo más eh, más dentro del cuidado y con eso no en todo no incluso tener mucho en cuenta las conciliaciones todo no yo también hablo por el, el equipo que tengo yo ahora no que estoy yo ahora en él hay pues, casi más del 50% está en conciliación sí que es verdad que requiere mucho mucho trabajo de pues eso de organización y todo pero lo tenemos en cuenta y bueno yo apostaría por otro que podemos dar otro tipo de liderazgo más bueno, pues con esa perspectiva de poder tener en cuenta eh, todas otras cosas que, bueno, que a los hombres que también están entrando en ello, pero creo que están en otro, en otro lado todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ahí esa parte la podemos aprovechar, sí. Y ya que lo tenemos tan en vena, pues eh, poderlo aprovechar como para otro tipo de liderazgo, ¿no? Más participativo, más, más de cuidado y, bueno, más de tener en cuenta la profesión, pues un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? Te decía yo, que está muy bien porque, porque apuntas a una implicación positiva, ¿no? no sí. Porque mm. todo lo que hemos enseñado hasta ahora, bueno, pues no, no lo ves. Mm. Eh, uh -huh. Pues es que yo creo que, que, que tenemos que aprovechar eso. Eh, mm. No tenemos, es un sector feminizado, pues sí, y, y hay que estar orgullosas de ello, eso es. sí. pero que, que, está, que también nos lleve eso a.. a Querer obtener un reconocimiento social de ello. Uh -huh. eh, entonces, a mí eso me parece muy importante, pero sacar la parte positiva. Es un sector feminizado, pero ¿por qué? Pues porque podemos aportar muchas más cosas también que los hombres, uh -huh. en otro sentido. Eh, esas labores que decíais antes, de acompañamiento, de... Bueno, pues se hacen de distinta manera. Eso es, sí, sí. Por ejemplo. Y, y luego también eh, quería destacar que, que en este sector siempre se toman decisiones sobre personas. No sobre algo productivo, sobre un producto. Y creo que eso también hay que valorarlo. Eh, eso es un trabajo importante. No, es, no estoy eh, menospreciando para nada cualquier tipo de trabajo en una empresa. Uh -huh. Pero no es lo mismo el tomar una decisión sobre eh, esa cadena va a sacar un tornillo de 3 milímetros sino qué hacemos con esta mujer, pues como Clara, ¿no?, que uh -huh. eh, está con violencia de género, cómo podemos ayudarla, qué vamos a hacer. Creo que las implicaciones tienen que ser diferentes y que tiene que haber un reconocimiento. Uh -huh. de ese, aunque sea un sector feminizado, yo creo que deberíamos estar también orgullosas. Sí, de ello. también. Uh -huh. Gracias, Vanessa. Raquel, vamos a cerrar contigo. ¿Qué otras implicaciones a ti se te ocurren, aparte de las que hemos apuntado ya? Uh -huh. Pues todas positivas. Yo creo que son el agente revolucionario del futuro, además, de nuestra sociedad. O sea, que, que nuestra sociedad se modifique y sea transformadora requiere una transformación total de las consideraciones de los hombres y las mujeres en los trabajos y en los hogares. Y además requiere un liderazgo femenino, o sea, es que si no fuese por los movimientos feministas y por la revolución que ha alcanzado el tercer sector, que es atender a las personas más desprotegidas, uh -huh. lo que pasa es que es una revolución muy silenciosa, ¿no? en el sentido, y muy poco valorada. Pero es revolucionario en sí mismo, ¿no? Los informes FOESA son revolucionarios, ¿no? En el sentido de que marcan toda esta parte, ¿no? Que, que, y recoge toda esta parte que hace el sector voluntario, ¿no? Desde, desde sus inicios y, y que sean las mujeres. Yo es que yo veo el futuro precisamente en este liderazgo. O sea, yo creo que además las generaciones de personas más jóvenes ya no aceptan esos liderazgos tan masculinos no. anclados uh -huh. en la personalidad, en la autoridad, o sea, ahora se necesita el carisma, el cuidado, las emociones uh -huh. y, y el saber gestionar los tiempos y los trabajos. Y de una mejor gestión de los tiempos y de los trabajos depende la transformación de nuestra sociedad de cara al futuro. Así que yo auguro al tercer sector un papel predominante, <risa> preponderante en esa, en esa revolución, ¿no? Y que yo creo que se está haciendo, lo que pasa que todavía el Estado no es capaz de reconocer estos valores, ni siquiera con una pandemia. Pero bueno, de esto también salen contestaciones ciudadanas ¿no? y contestaciones del propio, de las propias instituciones. movimientos El 15M ha nacido también como una respuesta ¿no? a todos estos... Así que, bueno, no seremos reconocidos, pero nos quedan los movimientos ciudadanos, ¿no? Y la ciudadanía, que estoy segura de que nos apoya ahí. Y... y las nuevas generaciones también, porque ahora mismo sí. que hemos tenido dos chicas en prácticas, ¿no? Dos, pues se nota también que ya vienen con otra. Eh, con otro, otro, otro, este transformador, todo con otra visión ya de la importancia del tercer sector, eh, vale, cuidar sí, pero hasta cierto punto, o es sea, un poco más la parte profesional que decíamos, ¿no? Y bueno, yo creo que también eso ya, la, yo porque lo estoy viendo ahora, este, este año además lo he visto, ¿no? Con las nuevas generaciones que vienen, entonces también pues hay algo positivo, ¿no? Que estamos ahí de cambio. Las nuevas generaciones, y nosotros estamos viendo cómo esas nuevas generaciones están educando a las anteriores. Quiero decir, es, también sí porque sí. nosotros aquí hasta ahora sí. los cuidados siempre era eh, la persona responsable, la mujer, eh, la, la hija, la, la nieta, la y ahora cada vez vemos eh, que hay más hombres dedicados sí. al cuidado, porque uh -huh. y en el mismo domicilio estas personas más jóvenes están educando, a esas personas más mayores a ejercer los cuidados. Sí, sí. No, uh -huh. por ser hombre, tienes que hacer lo mismo que mi madre, que es mujer. Lo estamos uh -huh. viendo, lo estamos viendo. Y sí, sí, sí. nos parece, nosotros promovemos además eso, ¿eh? que el cuidado eh, sea independiente de un lado o del otro, da lo mismo. Y lo estamos viendo que esas nuevas generaciones están educando sí. Sí, sí. a las uh -huh. generaciones anteriores. Uh -huh. Bueno, pues vamos a concluir con este mensaje positivo de cara al futuro, ¿no? Después de... Sí. Un poco más, un poco más negativo. Falta. Pues sí. eh, Raquel, Vanessa, Clara, estamos muy agradecidos, de verdad, que, que hayáis participado en esta conversación informal. A vosotros y, y Un y placer. Nos comunicaremos, comunicaremos cuando esté en la web eh, que tendremos que producir el texto y, bueno, y editarlo para... Los, el vídeo para, para subirnos, pues, poner un mensaje con... Con el resultado final, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Y que tengáis muy buena semana. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Abur. Abur. Abur. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao.